Uh, uh, uh, uh. Yeah, ah escucha la verdadera, auténtica, hermano Chequea Pulso tinta sobre el folio, no me agobio, solo soy yo y eso es obvio. No me quiero encerrar, quiero salir de aquí cuanto antes, soltar lo que llevo dentro y descansar un instante. La condena de mis malos actos dejan su huella. Sigo las pisadas en este desierto y no sé dónde me llevan. Y, tres de arena, y así pasa el tiempo Me como la cabeza y aún así no me arrepiento Ni droga ni puta necesito Cuando tengo el ramedito sobre lo que he vivido y lo que está por llegar Sé que la has pifiao pero no lloro por ello Yo he pagado mis condenas y he enterrado mi complejo Nosotros tú y la música transparente Haciendo que esto suene y que suene diferente La esperanza de que tú siga para adelante está guardada en mi cajón Al menos tengo la paz de haber acabado otro renglón me enganchaba enganchado al beat pa' poder dormir mamá El envuelve mi cuerpo y puedo sentirlo Si no saco lo que llevo dentro ya está ya La me envuelve mi cuerpo y puedo decirlo Necesito escribir pa' poder estar en la paz La envuelve mi cuerpo y puedo escribirlo Me enganchaba el al beat ya no lo puedo soltar la me envuelve mi cuerpo y puedo vivir Son las 6 de la mañana el tiempo vuela Insomnio hace que con el cuaderno Un mundo en mi escritorio Folios y folios escritos, Fue muy el recito hasta el último rincón no resucito, estoy activo, siento la sensación, callo y medito Atrapado entre los ritmos, me poseen con motivo, no recordar, cada acción lleva al olvido Intento cumplir con lo mío, sin pasar de ir a perdido, Entrenando, entro en el tema y me playo, no vuelvo a tropezar, estoy corrigiendo mi fallo Sigue el paso de los astros cuando pasen, ten esperanza, lo imposible puede estar al alcance De quien quiera, quien se comprometa, quiero conocer y explorar, para contarlo en mi libreta de historias de lo que haya vivido fluyendo en las noches para mostrarte lo que decimos me he enganchado al beat pa' poder dormir mamá me envuelve en mi cuerpo y puedo sentirlo si no saco lo que llevo dentro ya hasta allá me envuelve en mi cuerpo y puedo decirlo necesito escribir pa' poder estar en me paz me envuelve en mi cuerpo y puedo escribirlo me he enganchado al ya no lo puedo soltar. Ah, me no, no es no, no. mi cuerpo y puedo vivirlo. Me encanta poder soltárselo a la hoja. Saber que todo lo que pasa en música se puede convertir. En magia, en realidad y nostalgia. Momentos que pasan, llenar mi vida, en una actividad diaria. Miran a la cara, brother, ya no soy un niño. Esto para mí no es un juego, le pongo empeño y cariño. Amor para todos los que están lejanos, los tengo en la mente, como si tocaran mis manos. Soy hey no yo, que... shit que hay, hermano? Puto rap, joder, en la vida. Yeah, yeah, viviéndolo siempre 24-7.